alimentos preferidos sin duda alguna de los bolivianos es la pizza y es que a quien no le gusta compartir con los amigos una pizza hawaiana, una carnívora, una napolitana o la gran variedad de pizzas que hay en nuestro país. Es por eso que hoy reactivo Bolivia se vino hasta este lugar, hasta la zona de Sopocachi para conocer pizza el tomate, una pizzería 100% boliviana que nos enseñará cuáles son sus especialidades y por qué son tan conocidas. Hola Trilsen, aquí vine, como te lo había prometido. Qué bien, bienvenido. Ya con las ganas de conocer un poquitito más acerca del restaurante Pizza el Tomate. Así es. Vamos a conocer un poco de la variedad. Muy bien. Amigos de Reactiva Bolivia, estamos con Trilsen Chávez. Ella es una de las propietarias justamente del restaurante Pizza el Tomate. Vamos a conocer un poco más de su historia. Trilsen, primero que todo gracias por permitirnos conocer un poco más acerca de tu negocio. Cuéntanos un poquitito. ¿Dónde nace la pizza, el tomate? Bueno, nace acá en Sopocachi, solo que unas cuadras más abajo, en la calle Sánchez, Lima y Ecuador. Ah. Eh, ahí es nuestro primero, primer local, donde solo teníamos tres, mesa, tres mesas. Eh, y luego eh, pudimos expandirla al local de al lado. Ahí ya teníamos como 10 mesas algo así, pero luego con la pandemia tuvimos que cerrar nuevamente eso. Claro. Y luego ya pudimos trasladarnos acá a un local ya de dos pisos y así. Ah, un poco más cómodo. Pero, te dicen, claro, cuando uno habla en negocios, ¿no? Uno siempre que quiere emprender un negocio, uno siempre piensa, a ver, ¿cuál es el que más réditos me va a dar? ¿Por qué una pizzería? ¿Por qué, no sé, un restaurante de comida nacional? Eh, no sé, una taquería. ¿De dónde nace? ¿Por qué las pizzas? Eh, a mí me parece, es que la, la pizza tiene una historia muy linda, interesante. La pizza es una comida de guerra, ¿no? Porque, pero bueno, guerra en Europa, ¿no? En la, en la Guerra Mundial, este, la, lo que se hacía era llevar una masa, un pan, claro. ¿no? Eh, preparado y eh, con eso, o sea, se le ponía encima lo que haya, ¿no? Entonces, eh, a mí siempre me parece interesante como que la comida que nace de, esas, de ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, de situaciones extremas, digamos, ¿no? Entonces, la pizza realmente es un, un, un, un, un plato, digamos... Eh, en el que puedes liberar tu creatividad porque al final es eso, es una base tienes que cumplir con la base de la masa y de ahí es creatividad lo que eh. se te venga en la cabeza exacto, porque hay, hay por ejemplo en Brasil hay pizzas dulces por ejemplo que tienen la masa y encima Nutella, encima eh, chocolate, frutas cosas así claro, y que de pronto si hablamos de conocimiento muchos dirán, no, pero una pizza dulce todos nos vamos a lo que tenga queso mm -hmm. pero Trilsen la, la, la pizzería nace, oh, ok, está bien por, por la historia que es muy interesante lo de guerra, pero no sé, viene por el papá, la mamá, eh, ¿cómo aprendiste a hacer pizza? Porque hacer pizza no es tan fácil, o sea, es fácil una vez que ya le agarras el ritmo. Pero el preparado es diferente. Eh, yo siempre he estado en contacto con eh, mujeres que me han enseñado a cocinar, eh, mi abuela y demás. Entonces, desde chiquita he estado como que cocinando, ¿no? Ya. Y este, lo de las pizzas, o sea, yo trabajé en una pizzería un tiempo antes, eh, pero... Como que, y ahí como que yo ya me eh, metí más a aprender lo que es la pizza y de ahí ya, ya nació, digamos. Y ahí fue cuando dijiste, bueno, es hora de independizarme y hacer mi negocio. Bueno, dicen que cada restaurante, más allá de su historia, también tiene su característica. ¿Cuál es la característica de pizza el tomate? Yo creo que la característica principal es la masa delgada que te comentaba, ¿no? Eh, es una masa bien fina. Y aparte estaría eh, los acompañamientos. Nosotros servimos nuestra pizza con aceite picante y albahaca que también elaboramos nosotros. Y también la servimos con pesto de albahaca y una salsa de ajo y picante, ¿no? Yeah. Entonces eso, esas son las características que a quien sea que tú preguntes, o sea en cualquier pizze otra pizzería ninguna sirve con eso. Y puedes preguntar a cualquier persona que conozca de la pizzería El Tomate, que es la única pizzería que sirve con esas salsas. O sea, esa es la originalidad de pizzería El Tomate. Sí. Ahora me decías que esta masa la preparan eh, temprano, no es, no es una pizza que se prepare al momento, al instante. Claro, preparamos las masas como prepizza, digamos, eh, en las mañanas. Y eh, para poder hacerlas mucho más rápido, porque nuestras pizzas salen en 15 minutos máximo, digamos. Ay, ah, eso es bueno, ¿no? Porque sí. a la gente no le gusta esperar mucho. Cuando vamos a una pizzería, sí. creo que eso también le incomoda al cliente, es decir, media hora, pere hasta que la hagan. Claro, toda. y también por algo es comida rápida, ¿no? Tiene que salir rápido. Entonces, eh, teniendo la masa ahí, ya es cosa de armar. Y también, como les decía, este la masa delgada no permite que puedas hacerla en fresco, porque la masa se eh, llena de la salsa se mezcla, se empapa y aparte nuestra masa no usa ninguna base para entrar al horno, va directo a la base del horno que es eh, piedra, entonces eh, si se remoja se pega y no salen. Ah, entonces, mira qué interesante. El cabello, si está seca te da un tiempo para que la salsa no remoje la masa. Ahora, cuando hablamos de nombres, pisa el tomate, ¿por qué no? Viste que siempre uno habla de pizzería Italia, el buen gusto, gustó, no sé. ¿Por qué pisa el tomate? Eh, porque para nosotros el ingrediente principal es el tomate, porque es el, el que, de lo que hacemos la salsa, y la salsa es como el alma de la pizza, ¿no? Es como, las, las pizzas, se define la calidad por la masa y la salsa, y esas son nuestras dos prioridades, ¿no? Una masa fresca y delgada, que es como a nosotras nos gusta, y la salsa es 100% tomate. Se me hizo agua a la boca y obviamente hablas muy bonito, como decimos en Bolivia, el charque ya está vendido, pero hay que ver si es verdad. ¿Qué te parece si preparamos una pizza y le enseñamos justamente a la gente de reactiva Bolivia cómo es que se preparan las pizzas en pizza al tomate? Claro. ¿Te parece? Sí. muy bien. Bueno, pues amigos, no se pierdan porque es momento ahora de que preparemos una pizza al estilo del restaurante Pizza al Tomate. Ok, ya nos encontramos aquí en la cocina, como lo habíamos prometido Trilce, de preparar la pizza de la casa, la especialidad que es la pizza tomate. Pizza tomate. Pizza tomate. ¿Cuántas pizzas te comes tú por lo general? <risa> eh, no como mucha pizza. No come muy mucha pizza. Bueno, pero hoy vamos a preparar una pizza Como Trilce, ya nos habían mencionado Aquí entonces ya tenemos lo que es la pizza preparada O pre-preparada que hacemos eh, O que hacen en la mañana, ¿verdad? Sí, así es Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué ingredientes necesitamos para la pizza tomate? Bueno, empezamos eh, con una base de salsa de tomate Que igual la realizamos eh, nosotros Es fresca, es 100% tomates Cocidos, licuados y sazonados No tienen ningún tipo de conservantes Ketchup eh, nada de eso Entonces pasamos poniéndola por toda la base eh, Otra razón por la que tenemos la pizza ya precocinada Es porque la masa es, como pueden ver, es extra delgada entonces, si tuviéramos la masa cruda y le ponemos eh, las cosas encima, la masa se remoja y se pega en el horno, porque esto tampoco va en una plaqueta debajo, va directo a la piedra, digamos. Ah, ya, ya, ya. Exactamente. Y tiene como que un poco de parecido a lo que son estas famosas tortillitas, ¿no? Las pequeñitas. Tiene un poco de parecido al verlas. Sí. sí, sí, es por lo delgada, ¿no? Pero son de harina blanca, no de, no de maíz como las tortillas, ¿no? Ah, ok, ok. Eh. Luego pasamos a eh, poner queso mozzarella. Que Igual, sí, ¿no? eh, nuestro queso es boliviano, es de San Javier. Es queso mozzarella que se ha empezado a fabricar en Bolivia en los últimos años. Antes teníamos que traer sí o sí de Argentina. Ah, mira qué interesante saber eso. Y obviamente entonces ya la producción de queso del nuestro es el que se está vendiendo y el que le da también su toque secreto. El que hay que ah, también el que hay que ap apoyar, ¿no? Y cuando hablamos de variedades de pizzas, ¿cuántas pizzas tenemos en, en, en el restaurante como tal? Eh, ay, no, me, no sé cuántas. Bueno, pues yo te voy a decir aquí que sí. tenemos una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Veintiún variedades de pizza. Parte, Ahí está. Eh, cada tanto sacamos una pizza de temporada con productos frescos. Por ejemplo, ahora tenemos una que es de chorizo de cerdo, uva y romero que es... Pero, ¿y por qué propia? es de temporada? ¿Porque es el chorizo que recién llega o cómo la Sí, cosa? porque son chorizos que aparecen y por la uva también que a veces desaparece, ¿no? Antes mm. estábamos con una con quesos y con higo, entonces el higo desapareció. Entonces, así vamos renovando según el producto que hay en la temporada. Ah, mira, qué interesante. Bueno, ver, aquí ya le hemos echado el queso. Y mozzarella. Ahora a le vamos a Exactamente, este. el parmesano. A ver, ¿cómo es si yo...? A todos, sí. E igual Sí. ¿Sin escatimar? Sin bueno, interior. sin duda alguna, Trilsen, una de las comidas preferidas, eh, cuando hablamos de comida rápida, sin duda alguna, es, es la pizza. Sí. ¿Han intentado implementar, aparte de la pizza, otro tipo de comida rápida en el restaurante? No sé, hamburguesas, hot dogs, con el toque de, de, de ustedes. Eh... También tenemos pastas, pero no están comidas rápidas. Ah, ya. Yeah. Tenemos lasaña, fettuccine y mm, espaguetis. Ah, bueno, ok. Y también servimos eh, almuerzos vegetarianos a mediodía. Pero otro tipo de comida chatarra en sí, no. No han pensado, ¿no? Sí. Muy bien, ahora le vamos a poner el queso azul o Roquefort. El Roquefort, que era el que yo te decía de la experiencia. Me regalaron un queso de estos y yo pensé que me lo está... Bueno, que me estaban haciendo una broma, ¿no? Para los que no conocemos este queso que parece como podrido Ajá. y que tiene un olor fuerte, pero había sido. Después de que me enteré e investigué un poco. Eh, entre el queso como más podrido, más, es, es más fino. Claro, se dice madurado, ¿no? Eh, o, o madurado, eso. Es un queso al que le sale un hongo, pero es un hongo eh, creado, digamos, eh, químicamente para que tenga eh, un sabor distinto, ¿no? Mm -hmm. Ahora le estamos poniendo tocino crocante. Eh, es un tocino que tenemos ya pre, previamente eh, preparado. Para que sea crocante y todo esto también. ¿Cómo se prepara este tocino? Simplemente se pica el tocino y se lo pone a, a, a freír, digamos, en un poco de aceite. El tocino va liberando su propia grasa y así se suelta como más aceite y queda más frito, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Listo, terminando le ponemos un poco de tomate picado. Sus aceitunas. La aceituna. Uh -huh. Así, bueno, eh, eh, estamos viendo que esta, fue la, esta es la, la, la pizza de la casa, ¿no? La, la, la especialidad. Sí. ¿Cuál, ¿Recuerdas cuál fue la primera pizza que aprendiste a hacer? Eh, sería la básica, ¿no? Con quesos, eh, el tomate piñe, jamón. picado. <risa> no. La hawaiana, yo aprendí. Hawaiana. En casa hacemos mucho esa, ¿no? La, la típica. Claro. La piñita, el quesito y jamoncito, como para Exacto. empezar. Exacto. Este es orégano. Y listo, entra al horno. Ok. ¿El horno en cuánto está? Ahorita está, podemos ver, está en 150. En 150. Sí. Entonces, y abrimos. abrimos y va directo a los ladrillos. ¿Y, ¿Y ahora por cuánto tiempo tiene Debergar que estar? Unos 5 minutos. Ah, rápida es. Es que este horno es potente. Ya, o sea, en cinco minutitos vamos a esperar justamente a qué cosa la pizza y ya después pasamos a lo que es la degustación. Ok, y aquí ya está nuestra pizza que realmente, como dijo Trilce, pues prácticamente fue en siete minutitos que estuvo preparada y ya estábamos observando y ahora es momento realmente de degustar. Como siempre, las medidas de bioseguridad porque aquí cada mesita tiene su alcoholcito. Porque dicen que la pizza. Se come con la mano, ¿no? Hay gente que come, está bien, con los cubiertos, pero dicen que el gustito también está en comer con la mano. Así que vamos a comer los dos, ¿vale, Trilce? ¿Cuántas? Bueno, me decías que no comías mucha pizza, ¿no, triste pero, pero por lo menos, no sé, una a la semanita. Dicen que uno de los alimentos preferidos para compartir con amigos, para ver una película, para charlar, siempre uno pide una pizza, ¿no? Trilce, vamos a hacer la invitación ¿no? para que la gente pueda conocer un poco dónde queda exactamente el restaurante, si se pueden hacer pedidos, con cuánto de anterioridad. Muy bien, bueno, invitar a todos y todas eh, a la Pizzería El Tomate. Estamos ubicados en la zona de Sopocachi, Calle Aspiazu, esquina Ecuador. Pueden hacer pedidos eh, a través de la aplicación Yaigo, nos encuentran igualmente como Pizza El Tomate. También tenemos Facebook, Instagram para cualquier duda, consulta, si quieren hacer reservaciones también nos pueden buscar ahí en Facebook e Instagram, igualmente como Pizza el Tomate. Te, también nos pueden hablar al teléfono 242-1107 para hacer reservas o cualquier cosa. Estamos desde las 12 del mediodía hasta las 10 y media de la noche. Bueno, Vestrice, pues, yo quiero felicitarte, obviamente nosotros vamos a degustar y amigos de, de Reactiva Bolivia, ya saben, si ustedes quieren degustar de una rica y deliciosa pizza, pues solo tienen que venir a la zona de Sopocachi, aquí en plena esquina, Pisa el Tomate para que degusten de un producto 100% boliviano con manos bolivianas. Espero les haya gustado este programa, nosotros nos quedamos degustando. Hasta la próxima, recuerde que el protagonista eres tú. Mm. Estás viendo Reactiva Bolivia